Voy a voy a revisar qué cosa me entregó Porque si es una ROM que no puedo jugar Pues GG A ver, dice Mario no, no dice otra cosa, dice Mario ¿Por qué dice Mario y no dice Mario World? A ver is missing again Look like Mario again. Okay. Ah, pero es que esto es el Mario World normal. Pero si es el Mario World normal, entonces no, no lo puedo jugar. Ah, no, no es el normal. Vale. ¿Qué hay aquí? <t producing blossoms> hay una tortuga por aquí metida. <todo> <ti> <akin> la, la la la la la la la la la. Bueno, es lo mismo. Sin el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene el fondo? Me imagino que tendrá algún cambio, ¿no? Esto va a ser un punto exe o algo de eso, ¿no? Me va a comer eh, Bowser.exe punto Háganse eso ustedes. Po. Bien, en tu juego y vas a saber a qué te están metiendo. Me da miedo. No me gustan los screamers. Ya aquí hay un screamer, estoy seguro. Me va a salir algo. Voy a llorar. That's weird. Ay, canción de castillo de miedo, tengo cuco Amigo, ¿sabes volar desde cuándo? Mm. Uh, Yoshi's House Yoshi's Island Live now Ok, adiós Never come back Soy un fantasma, me estoy haciendo morado Como me parezco un jumpscare voy a morder a alguien Oh no Mario, estamos muriendo, no podemos agarrar monedas, no podemos hacer nada, no hay enemigos. Me estoy haciendo lento, vuelo mucho. Ven aquí. Suena que es un exe, a mí también me lo parece, la verdad. Yo, a pesar de que veo que siguen rebotando las leceras estas Prefiero no... no... No arriesgarme Nope Pero luego del castillo solo te queda un nivel. Hay que hacer algo, ¿cierto? Uh, el último nivel del jefe... Te... De que te van a escribir Screamers. <risa> a salir salida, Elias! tema uno y power unable to find you this... se hola José David wow cuánto yuyu Don Plain Vale, queda atrapado en una dimensión alterna o alguna tontera así. Me va a aparecer un bouncer esqueleto. Simplemente voy a morir. ¡Voy a morir, cierto! ¡Voy a morir! <risa> mm. ¡Oh! No te viendo. Ah, y ahora. Se trabó el juego. Franco, ¿qué pasó? Ok, van y me...